Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Estoy en el campo, como os he prometido, ¿eh? estoy en el campo. Hoy quiero hablar 10 minutos de, de, un, de un momento de mi vida, eh, un momento duro, o así parecía, parecía ser duro, y fue cuando tuve que entrar en la bancarrota. ¿Por qué tuve que entrar en la bancarrota? Porque tenía una deuda de cuarenta eh, mil libras. ¿Por qué tenía ese, ese problema? Porque había trabajado en una compañía de network marketing eh, que no funcionaba. Y entonces yo iba perdiendo cada mes eh, mil, mil libras cada mes. Iba perdiendo. Y claro que estuve en la compañía tres años o un poco más de tres años, así que ya eh, salí, dejé la compañía porque yo sabía que, a ver, siempre estaba pensando, bueno, pronto se va a poner mejor, pronto se va a poner mejor. Y trabajaba, ¿eh? yo trabajaba con Cintia, trabajábamos mucho, mucho, pero no, no se puso mejor y claro que tuve que dejarlo. Pues eh, al principio intentábamos pagar ese dinero con un sistema que tienen en Inglaterra de tú tienes que pagarlo a un nivel bajo durante 3.000 años, algo así. Y luego después pensé, ¿para qué? ¿Para qué? Tener este peso, llevar este peso, es mejor entrar en la bancarrota y ya empezar desde cero. Pero claro, eh, ¿qué opina la gente? ¿Sabes? Yo había, en esa época, había perdido eh, mi... No sé, había perdido todo. Y pensé, pues, el último paso, ¿no? Hacia, hacia la desgracia. Entrar en la bancarrota después de, de, de todo lo que me había pasado. Pero bueno, lo hice. Y estaba muy preocupado porque normalmente tú entras en la bancarrota, te quita tú no puedes tener ni ningún contrato de móvil, eh, te cierran los, las cuentas bancarias. Y yo estaba bastante preocupado. Pero lo que pasó, yo entré en el banco y hablé con la mujer, una mujer del banco y, y, y dije, mira, tengo que entrar en la bancarrota. He tenido muchos problemas, he com cometido errores, pero por favor, necesito esta cuenta. Es la única cuenta que tengo. Y me miró la mujer con, la cara de, con mucha compasión y me dijo, no te vamos a cerrar la cuenta. ¿Vale? Y yo, oh, qué bien, y no, no me la cerraron. Eh, y también la mujer con quien trabajaba, la mujer de, de la organización que, que trata de, de las, eh, la, la gente en bancarrota. Ella al principio se ponía, sabes, la cara muy, muy dura, pero después no, era muy amable y intentaba ayudarme. Eh, la jueza con quien hablé al principio, ella dijo, ¿por qué has entrado? ¿Por qué te has metido en, en, en este problema? Y yo, pues, pensaba que era algo bueno, ¿sabes? Un negocio bueno, y no. Y me habían mentido. Y me habían... Eh, sí, básicamente, me habían mentido. Y ella dijo, vale, pues, todos cometemos errores, ¿no? Y, y la jueza me, me trató con, con mucha dignidad, ¿no? Entonces, fue duro, ¿eh? Fue duro el proceso y un poco me daba mucha vergüenza, pero, pero directamente después de tener mis papeles, de decir, vale, ya hemos borrado ese, esa deuda y nada, ya puedes empezar desde cero. Desde ese momento mi vida cambió totalmente, de verdad, dentro de como dos o tres meses estábamos ganando dos mil libras al mes, ganando. Entonces iba de, de, de perder mil libras a ganar dos. Entonces había cambiado, habíamos cambiado los ingresos por 3000 mil al mes. Y, y estaba yo trabajando, repartiendo pan por la mañana a las 5 de la mañana. Y luego estaba... Eh, eh, dando clases de español, luego estaba trabajando en un restaurante español. Fue duro, pero fue como un cambio total de mi vida. Desde ese momento, Cintia y yo decidimos nunca, jamás en la vida, tener más crédito. Decíamos, si no tenemos el dinero para comprar una cosa, no la compramos, esperamos. Ahorramos y luego la compramos. Y, y es lo que hemos hecho desde entonces. Nunca, jamás hemos pedido crédito para cualquier cosa. No, no lo hacemos. Si no tenemos el dinero, no gastamos el dinero. Porque pensé, nunca más voy a estar en esa situación. Y nunca hemos. Y, y de hecho, con esa actitud, nunca hemos tenido problemas. Hemos podido vivir muy bien. Y. No sé, es, es un cambio de actitud, ¿no? Entonces, la verdad es que estar en, en la bancarrota ha sido una de las mejores cosas que me, me ha pasado eh, en, en la vida. Y yo estoy muy agradecido de, de haber vivido esa experiencia. Y bueno, ahora bueno parece como un, una pesadilla de, de, de hace mucho tiempo o una bendición, no sé, eh, un poco de las dos cosas, ¿no? Entonces ya, fue mi historia de estar en la bancarrota, dura pero buena. <ríe> Hasta luego chicos, adiós.